Hola amigos de Marica Latina, hoy les traigo el ritual del juego un ritual de amor basado en el juego para que ese amor que usted siente por su pareja perdure por los años entonces preparémonos para este maravilloso ritual desde acá, desde el templo luciferino Semillas de Luz el único templo donde usted puede hacer un pacto con el diablo desde acá puede ser cara a cara con lucifer recuerden darle me gusta a mis páginas suscribirse a mi canal darle me gusta a este video para que siga recibiendo constantemente notificaciones de los nuevos rituales que tenemos para todos ustedes entonces preparémonos para este ritual que tengo, el ritual del juego usted no quiere eh, que su pareja le abandone, ¿verdad? usted no quiere que esa pareja que usted ama y que es una persona fiel, leal a usted que tiene todas las cualidades que usted siempre espera en una pareja y no quiere que le abandone jamás pues bien, vamos a hacer el ritual del juego para ligarlo, amarrarlo, doblegarlo a usted Le voy a pedir a mi camarógrafo, por favor, que hagamos un acercamiento Para que todos mis seguidores alrededor del mundo, los que siguen esta transmisión Puedan ver de qué se trata el, el ritual del juego Bueno, acá tengo algunos elementos que nos utilizan en este maravilloso ritual Los voy a correr un poco Bueno, ya estamos aquí de, de regreso el ritual del juego es un ritual muy sencillo, muy sencillo. Necesitamos una olla de barro como esta o de piedra. Necesitamos carbón encendido, así como ustedes lo ven. Lo tienen que encender con el propio juego que dé el carbón. No le pueden echar ningún emulsionante. Necesitamos rosas mispas. infaltables rosas mispas. Necesitamos un lápiz de madera. De madera importantísimo, ¿qué es lápiz? Tengan los extremos dos bandas Como este, importantísimo Dos bandas como este La fotografía de la persona La fotografía de la... Yo voy a utilizar un papel cualquiera Un papel cualquiera para no meterme problemas Entonces, ¿qué van a hacer? En una hoja Van a escribir el nombre de la persona Ta, ta, ta, ta, ta fulanito de tal Van a escribir Su fecha de nacimiento Van a escribir lo que quieren Vamos a citar un nombre cualquiera, Rodolfo, Rodolfo Ortiz en Guzmán. Yo deseo que nuestro amor perdure por los años, que nuestro amor sea eterno, que me sea fiel, que me sea leal, que no tenga deseo sexual por nadie más sino es para mí. Cortan la hoja, muy importante, antes de iniciar el ritual tiene que haber encendido la hoguera. Vamos ahora a echar las rosas o los pétalos de rosas mispas en el juego. Para que Rodolfo me ame, para que Rodolfo sea leal, para que nuestro amor perdure por los años. Como el vino que madura con los años, nuestro amor perdure por siempre. Que me sea fiel. Que me ame. Acto seguido, tomamos la fotografía. Antes de que se apague, oído. Es un ritual que ustedes tienen que hacer eh, muy ligero. Unen la fotografía con las peticiones. Lo dueblan en cruz. Voy a quitar el guante para acercarme al fuego. Y lo van a echar a la candela. Oído. Con la mano derecha. Que se queme. Que se consuma. Ahí están los deseos, ahí está la petición, ahí está la fotografía, están las rosas mismas, está el carbón ritualizado, conjurado, y esperemos que se consuma. Mientras se consume, ustedes le colocan al lado una vela de color rojo, encendida, y repiten, para que Rodolfo me ame, para que Rodolfo me sea fiel, para que no tenga sosiego. Para que no tenga paz, para que no tenga tranquilidad Para que no tenga armonía Para que no tenga deseo Para que no tenga sosiego en ningún lado donde esté Que si está dormido me, su me sueñe Que si está despierto me piense Que donde quiera que esté Esté siempre pensando en mí Tienen que repetir esos deseos en voz alta Mientras el papel Con los deseos y la fotografía Se va consumiendo Oído. Yo aquí hice una pausa Pero ustedes no pueden de dejar de repetir los deseos Antes de que con se consuma esta hoja, ok Si se consume lentamente, ustedes siguen pidiendo Para que me ame, para que me sea fiel, para que me sea leal Para que me dé dinero Para que haga lo que yo digo, para que sea un buen padre Para que sea un hombre amoroso, para que sea un hombre cariñoso Un hombre responsable, un hombre cumplidor de su deber, de sus obligaciones Para que no sienta deseo ni por nadie más que no sea por mí Ustedes ya ven cómo se va Consumiendo lentamente el papel Como ustedes se pudieron dar cuenta Inicialmente había una llama muy eh, Muy abrazadora, digámoslo así Pero ese ritual, ese es el secreto del ritual Que la llama dura muy poco Por eso se llama ritual Porque todos los rituales llevan algo de misterio Ustedes se van a dar cuenta Como enciende esta hoguera Le echan los elementos Y poco a poco se va consumiendo Se consume muy ligero Y a medida, cuando usted le echa la fotografía Se consume muchísimo más ligero Ahí podemos observar cómo se está consumiendo la fotografía. Recuerden que Víctor Damián Rosso es el hechicero espiritista brujo más efectivo, el más reconocido en América Latina. Soy el representante de Lucifer en la Tierra y el fundador de este, el Templo Luciferino Semillas de Luz, en donde ustedes pueden estar cara a cara con Lucifer. Hagan un pacto con el diablo. Yo les asesoro en todo. O acá, desde el templo de Lucifer y no se de luz. Ustedes pueden hacer un pacto con el gran jefe. Recuerden, si tienen problemas sentimentales, no duden en contactarme. A mis correos electrónicos que aparecen acá en la pantalla. O a mis whatsapp, que también eh, son de amplio conocimiento por todos ustedes. Recuerden darle me gusta. Darle me gusta inmediatamente, por favor. Suscribirse a mis canales si realmente quieren seguir recibiendo notificaciones. Eh, ¿A quién se está consumiendo? El ritual de amor que realicé por, eh, para ustedes en el día de hoy. El ritual del fuego. Mi nombre es Víctor Damián Rosso. Atrévete ya y déjate sorprender.